Bienvenidos a Vídeos Magis. Tenemos un montón de material, material de impacto, en el que hemos estado trabajando durante mucho tiempo. los productos de regadío. Podéis regalar a la abuela, a la mamá, al hijo, a todos, incluso al Espíritu Santo. Bueno, sin más dilatación, el señor Yuri, adelante. Muchas gracias por traerme, Heidi. Hemos ampliado el equipo de merchandising y ahora tenemos muchos más trabajadores. Incluso un sótano lleno de chinos que no sé qué coño hacen, pero trabajan. Trabajando. Solo vamos a enseñaros un 1% del plan de merchandising que tenemos. Producto número uno. uno. Bueno, tenemos un muñeco que representa toda mi andadura en la escena antifascista. Y aquí, aquí, ¿lo veis? Un muñeco mágico. Y bueno, es un muñeco que ha costado sobre lágrimas, realizado por Jaivan Toys. Muñeco que se lo puede regalar a quien quieras. y aparte tiene múltiples posiciones. Lo puedes poner bailando ska, lo puedes decir que haga hoy y puede hacer muchas cosas. Este, es muy, este tenéis que comprarlo. Un muñeco mágico. Producto número 2: Estamos trabajando muy duro para desarrollar y compilar bien el olor a youtuber de mi compañero. Que no podía ya ni vivir. Y embotellarlo. Estamos trabajando en ello. Eh... Número 3: tenemos un gran catálogo con todas nuestras obras, ¿no? Todas nuestras obras musicales, tanto yo como el compañero, ya sea una, una banda de literatos antigua como de Psychodelic Funky Jazz, de Un Solitario, incluso álbumes perdidos de Omega Circo, una banda antigua que, supongo yo soy americano, pero ya no. Lo lío, Número 4: Llega el Grinder con motor, vendrá con un logo de Williams man todo vendrá con un logo de videos Smalls. Número 5. Es de papel. Avión de papel y pajarita de papel. O pajarito de papel, lo que elijáis. es de papel. Es de papel. Número 6. Un pelo de nebul. Sí, pelos. En la cajita. ¿no? Sí, un momento, un momento, un momento. Si son de color blanco cuestan más porque claro. tiene más más ya me entendéis los blancos serán más caros pues no, este tenéis que comprarlo siempre tendremos en el número 7 el gran pelo escondido de nuestro compañero pues no, este tenéis que comprarlo sí pelos lo que ya no sabemos es de qué parte los va a sacar no sabemos aún no sabemos aún número, número 8. 8. Hemos conseguido aislar un trocito de materia oscura. No os podemos decir cuánto pesa. No hemos conseguido pesarla. No sabemos. Pero sí que hemos conseguido aislarla y hemos conseguido meter un trocito en un pote de vidrio y os lo vamos a poner a vuestra disposición. Podéis comprar tanta como queráis. Estará barata. Este tenéis que comprarlo. No No os aconsejamos que abráis el pote porque una vez abierto no podemos garantizar que se haya quedado dentro. A lo mejor ha salido. Y vosotros mismos no sabréis si ha salido. Luego encuéntralo. Además, cualquier niño lo podría encontrar. ¿Y luego qué? ¿Eh? Dejarla dentro del pote. ¿Os ha quedado claro? ¡Número nueve! Este es, este es... Este tenéis que comprarlo. Es, es, es la ceniza del youtuber que nos mordió. O sea, una ceniza... Es... embaucador, es, es, es, Una ceniza que... Si, si, si, si, si, si la chupas, ¿no? Te vas a transformar. Vienen en un pote también. Todo viene en un pote. ¡Muy bien! Hemos encontrado el zapato de la princesa y lo ponemos a vuestra disposición. No de todos, sino del de príncipe. El príncipe que la, se la pueda permitir. Estamos tasando el zapato y cuando sepamos el precio ya pues la, la podremos. Si lo quiere para ir a andar por la calle, pues que sepa que solo viene uno. Hablando plata. Bulem, fe. Un estudio de mercado encubierto. Ya para finalizar... Queremos hacer un estudio de mercadotecnia. Encubierto. Encubierto. ¿En, cubierto. ¿En un cubierto o encubierto? En un cubierto. En un cubierto, bueno. Pues queremos saber qué productos os laten más, qué productos os hacen hacer tilín. ¡Pero comentar! Lo que os guste es, No, que queráis chuparlo, tenerlo, a decir ya... Qué, qué vale! ¡Mi madre! ¡Toma, mi madre! Y saber que pues si nos vais a comprar mucha materia oscura, pues vamos a poner más vacas a trabajar en el tema. ¿Tú sabes lo que cuesta hacer colonia? En cambio, lo de la ceniza del youtuber, pues no pasa nada porque la tenemos ahí, está te quemado ya, hay que coger un poco, ponerlo en un pote y lo enviamos. Hombre, tiene un precio, tiene un precio, es un youtuber muerto. ¿eh? Nuestro creador, pero, pero bueno, tampoco será caro. Y eso, contarnos, ¿qué, qué es lo que más os late? ¿Y, y hay algún producto que nos salga? Que digas, un, un pelo de, de Nebur no quiero, yo quiero un, un pulmón. ¿Probar? Probar, no pasa nada. Espero que los productos os latan, que comentéis mucho, que comentéis aquí y allá, allí y acá, que comentéis. Lo importante es que comentéis. A muerte, comentar. Como nuestros fans seguidores, esos sí que son inteligentes. Aprender de ellos, formaros en el camino de la luz. No vayáis por el camino de la oscuridad, hombre, que solo hace que pelis malas, hombre. Bueno, sin más dilatación, nos vemos en el video programa, ya que mi contertulio ha enloquecido. Pero bueno, nos vemos en el próximo programa y. ¡Comentar! es puto, pero, perdón, perpucha, es que no puedo, mi mundo, ¿eh? ¿eh? Haremos camisetas, que no importa, camisetas, todo el mundo hace camiseta. acá me toca a mí este, ¿no? Eh. <risa> ¿Que no lo ves que hasta ahora ya no? Que estás como cansado, vas lento, ¿no lo ves? Ya lo vi yo. ¡Eres de papi!